Invocamos tu presencia, oh Señor, en esta hora de culto y de adoración, particularmente hoy al estudiar una porción de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ilumine, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Me acompaña esta mañana Milenita y ella nos va a indicar el versículo sobre el cual estaremos reflexionando en, la, en el estudio de la Palabra de Dios esta mañana. Milenita. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas de su habitación, que daban a Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día para orar y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel 6.10 Excelente, excelente, mi niña. Dios te bendiga. Gracias. Una cosa tengo muy claro esta mañana, hermanos, y es el hecho de que toda la iglesia, todos los que estamos aquí reunidos y los que siguen el culto también en las cámaras, detrás de, a la distancia pues, estaríamos muy contentos si el pastor Molina hubiera tenido el sermón de esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pastor Molina de su tiempo. Sin embargo, está ese asunto de los leones, y vamos a, a meditar esta mañana en la palabra de Dios. Resulta que había muchos leones en Mesopotamia en esa época. Algunos, pues, documentos, algunos escritos que nos llegan de ese tiempo nos dicen que de alguna manera había también cierta competencia entre los monarcas, entre los reyes de esa época, para ver quién podía tener el foso de leones con animales, con bestias más grandes y más feroces. El foso tenía una especie de, o estaba constituido ahí las paredes de una especie de mármol y hacia afuera, hacia la boca del foso, había una especie de muralla donde la gente podía llegar, podía acceder para mirar allá al fondo donde estaban estos animales. Era un espectáculo tremendo porque... Los leones más grandes, por supuesto, les gruñían, les rugían a los más chicos y esos rugidos se podían escuchar a varios cientos de metros a la redonda. Particularmente cuando llegaba la hora de alimentar a esos animales, era pues, realmente sorprendente, era, era maravilloso porque los que estaban encargados de alimentarlos venían y les echaban esos trozos de carne, los leones se abalanzaban, se ponían prácticamente sobre dos patas y entonces cachaban esos trozos de carne, los despedazaban y en pocos minutos, segundos, no quedaba más que los huesos rojos esas grandes lenguas de los leones, tratando de extraer hasta el último, hasta la última gotita de sangre de esos huesos. A veces, y los monarcas de esa época eran crueles, muchos de ellos, a los enemigos del gobierno, del rey, de, de, de las autoridades, se los castigaba, particularmente los criminales y otro tipo de, de malhechores o enemigos del rey. Y cuando esos hombres forcejeaban para no ser lanzados a los leones, ya sabían lo que les iba a pasar. Ellos forcejeaban, ellos se defendían, lloraban, gritaban, no sé, pero también finalmente eran lanzados al foso. Igual, los leones prácticamente los cachaban en el aire, los despedazaban y en pocos minutos también lo que quedaba eran huesos rojos, lenguas ensangrentadas y los criminales de esa manera desaparecían. Un día, él entendió que también iba a ser echado al foso de los leones. Yo les hago una pregunta, querida iglesia estudiosa, tan atenta en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Daniel cuando supo que él también iba a ser lanzado al foso de los leones? ¿Orar? Seguro que sí. Y como dijo Milenita, como leyó Daniel 6.10, se postraba ¿cuántas veces al día? Tres veces al día. ¿Qué más hacía Daniel? ¿Qué hizo? Abrió las ventanas de su casa, que daban hacia Jerusalén, la ciudad amada. ¿Y él qué hacía en esa oración? ¿Qué dice la palabra de Dios? el versículo 10 de Daniel 6 oraba y qué más ay hermana daba gracias si sí, usted lo dijo muy bien daba gracias a Dios oh señor te doy gracias porque finalmente se va a cumplir mi deseo que me echen a los leones porque yo te había pedido que aquí así quiero morir ¿Eso sería lo que Daniel daba gracias a Dios? ¿Sí o no? ¿Eso sería? Voy a invitarles, hermanos, a tratar de elaborar una posible oración de Daniel. ¿Está bien? Ustedes me van a ayudar. No, no me voy a poner en la, en la actitud probable que Daniel siempre se ponía, se arrodillaba, mirando hacia Jerusalén. Pero así, hermanos, como estamos, vamos a tratar de, de, de, de elaborar una posible oración que Daniel, en estas circunstancias, elevaba al cielo. Señor, te doy gracias porque allá en Jerusalén, tú nos permitiste a un grupo de menorcitos, de menores, estar bajo la instrucción allá de tu siervo, el querido Jeremías, allí en el templo que nos instruía y nos enseñaba tu palabra. Señor, cuando Nabucodonosor, estamos pensando en una oración de Daniel, en una posible oración, Señor, cuando Nabucodonosor vino, recordemos que fueron 19 años, de asedio sobre Jerusalén, 605 a 585, tres veces Nabucodonosor incursionó sobre Jerusalén en sus campañas militares. Y ahora Daniel se recuerda de eso, Señor, cuando Nabucodonosor vino y se llevó los vasos del templo, cuando nos trajeron a Babilonia... Como cautivos. Señor, tú has estado con nosotros. Señor, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que oraba Daniel y daba gracias? Señor, cuando llegamos a Babilonia, tú permitiste, tú le indicaste al rey, a Aspenaz y a Arioc, los encargados de nuestra alimentación, que ellos nos dieran un manjar diferente, una dieta diferente. Y Señor, cuando se hizo finalmente el recuento de nuestras facultades, se encontraron ahí los sabios de Babilonia y el Rey, que tú nos habías bendecido diez veces más que a todos los demás. Señor, muchas gracias. Cuando mis compañeros Ananías, Misael y Azarías fueron lanzados en el horno de fuego ardiente. Señor, gracias porque tú estuviste ahí con ellos, los libraste, caminaste en medio de ellos, Señor. Qué maravilla de tu amor, de tu gracia. Muchas gracias, Señor. Y ahora... Escuchen la oración de Daniel. Y ahora, Señor, está este asunto de los leones. Si tú quieres que yo muera de esa manera, está bien conmigo. Desde que tenía 17 años y aún allá en Jerusalén desde mi niñez, hasta ahorita que estoy casi por cumplir, 85, 86 años tú has estado con nosotros he visto tu, tu mano señor no tengo miedo pero te voy a pedir un favor señor ya sea que me muera que me devoren los leones o no te voy a pedir que yo me pueda comportar como un siervo tuyo para que también Darío, el rey ahora de Media y de Persia. Para que también Darío, te reconozca a ti. Hoy estamos hablando de misioneros. Gracias, hermana Fanny. donde está hermana Fanny Paño? Por esa maravillosa historia de esta muchacha. Dar testimonio. Señor, te suplico que me ayudes a comportarme de tal manera que Darío, así también como Nabucodonosor, así también como Belsasar, después de la escritura en la pared, ellos también quieran adorarte a ti como el único Dios verdadero. Les hago una pregunta, ¿no les gusta la oración de Daniel?, ¿Creen ustedes que más o menos así sería la oración de Daniel? ¿Saben que uno de los hábitos maravillosos de Daniel, ustedes busquen Daniel 2.23, capítulo 2, versículo 23, y nos vamos a dar cuenta que desde joven y hasta esta edad, uno de los hábitos maravillosos de Daniel era la oración. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Cuando ya estaba la sentencia, no me pueden decir el sueño, quieren jugarme el dedo en la boca a los sabios, los adivinos, los astrólogos, los caldeos, toda la gente que reunió allí el rey y que no pudieron pues, ¿cómo iban a poder revelarle el sueño de la estatua, aquella de, de, de los metales diferentes, desde el oro hasta el barro cocido, que ese no es metal, pero todo, todo, todo lo de la estatua? Y cuando trajeron a Daniel, Daniel le dijo, mira, por favor, detén, detén ese asunto, déjame orar, déjame pedirle al Señor, y él vino y reveló. ¿Saben qué libro de Daniel, hermanos? Y, y este mes, con... Pues, de alguna manera, con el cuerpo pastoral, pastor encabezado por el pastor Misael, eh, nos indicó, este mes es para hablar de Daniel, del libro de Daniel. Y es admirable, Pastor Molina, eh, a mí me, me hubiera encantado escuchar usted nuevamente, porque sinceramente, mándenos sermones allá para pasar, no sé cómo le, le vamos a hacer, eh, pero, pero a mí me encantaría eh, eh, una... una la descripción a entender un poquito mejor de lo, que, de lo que estaba pasando en ese momento, de lo que pasó. Increíble porque Daniel, que había propuesto en su corazón, con sus compañeros, no contaminarse con la ración del rey, el Señor lo utilizó para escribir este libro tan maravilloso como lo es Daniel. Daniel. Muchas partes de la Biblia eh, están escritas en esa forma poética, en esa forma literaria tan, tan hermosa que, que nosotros podemos leer. A veces probablemente no, no, no, lo, no lo descubramos, no lo veamos eh, tan claramente, pero hay una figura literaria que se llama el quiasmo, no pretendo que ustedes eh, se queden ni siquiera con el nombre de esta palabra rara, pero el quiasmo son, algunas, son ideas ¿verdad? Que, que van recorriendo en los escritos sagrados y como el Señor y a través de Moisés y de todos los demás escritores, ellos eh, repitieron mucho para que finalmente pues, en nuestra mente quedara el mensaje de salvación. Si leemos a Moisés, a los cinco libros de Moisés, vamos a encontrar mucho de esa repetición. Estamos estudiando el libro de, de Deuteronomio y, y el Señor a través de Moisés dijo y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas y cuando te acuestes y cuando te levantes y las vas a poner como postes, como los dinteles de la puerta para que no se les olvide. Y el libro de Daniel tiene de alguna manera esa esa estructura maravillosa, extraordinaria. Ustedes recordarán o les, eh, les comparto ahora nuevamente que el libro de Moisés fue escrito en el idioma arameo, que era la lengua oficial de ese tiempo, de la diplomacia, del comercio, no sé, pero también en hebreo. Daniel 2:4, 2, capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7 y el último, hasta el último versículo 28, se escribió en arameo. Y luego del capítulo 8 hasta el 12, en hebreo. Y es la, la manera maravillosa como Dios, yo, yo admiro mucho y, y digo, qué lástima que tenemos tan poquito tiempo a veces para, para repasar algunas cosas que son extraordinarias de la palabra de Dios. Mire, cómo, cómo, cómo se, se, se repiten las ideas. Y entonces por ejemplo, cinco ideas fundamentales, ¿verdad? el horno de fuego, el sueño, la declaración, eh, la locura de, de Nabucodonosor, etcétera. Luego viene después con la segunda parte y entonces si las juntamos así, son ideas paralelas. Los muchachos los echaron al horno de fuego ardiente y a Daniel lo echaron al foso de los leones. Nabucodonosor soñó esa estatua y vino Daniel y le dio la interpretación. Luego, en el capítulo 7, Daniel recibe ese mismo sueño, pero a través de las bestias, de león, del oso, de leopardo de la cuarta bestia espantosa y terrible. Y entonces usted agarra y entonces entiende mejor. Esa manera maravillosa, esa sabiduría del Señor, esa sabiduría infinita para poner en la mente de sus hijos que deciden ser fieles, poner estas cosas tan valiosas para nuestra edificación a mí me, me admira hermanos y yo trato de compartirles esta, pues esta estos pensamientos me admira mis hermanos que en un joven en un joven como Daniel el Señor puso esta capacidad para hacer una bendición y para trazar la historia con una precisión milimétrica. ¿Una precisión qué? Milimétrica. No solamente de lo que iba a suceder mañana o pasado, sino de la historia de la salvación que abarcaría muchos siglos, hasta nuestro momento hoy y, sobre todo, hasta el establecimiento del reino de los cielos que nunca jamás se corromperá. Daniel 2, 44, Daniel 7, 14, 15, por allí, la misma situación, la misma escena de juicio en el estudio de Daniel. Dios, hermanos, está resolviendo el problema del pecado y de los pecadores, a través de un juicio. El Señor no quiere correr ningún riesgo, no quiere que ninguna mente se vaya a quedar con alguna duda acerca del amor, de la bondad, de la justicia y de todo el proceso que el cielo lleva para nuestro restablecimiento. Por eso a través de un juicio está haciendo todo. Y lo más importante y de lo que estamos hablando en esta mañana, hermanos, es de testimonio, de testimonio, de testimonio, el testimonio de Daniel. El capítulo 6 de su libro, donde está, pues básicamente, la descripción de todo este asunto del foso, de los leones, lo que sucedió. Ustedes se recordarán que cuando ya estaban por echar... A Daniel Alfoso, sonaron las alarmas ahí en el cielo, sonó, escuchó el Padre, escuchó el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y le llama el Señor Jesucristo, permítanme mi interpretación de, de la profecía, a mi manera para, para ejemplificar un poquito lo que sucedió, y le dice el Señor, Gabriel, Gabriel, ven para acá Gabriel, Gabriel, rapidito, rapidito, ve a la tierra, están por echar a Daniel Alfoso de los leones, llega ¡Séllales las fauces a esos animales para que no le vayan a hacer ningún rasguño a Daniel! Yo llego ahorita enseguida. Cuando Belsasar vio cómo, pues, él solo cayó en esa trampa que le tendieron los sátrapas, los gobernantes, todos los demás, no le, tuvo más, no, no le quedó más remedio a Belsasar que estar ahí a la expectativa y darle de alguna manera a Daniel unas palabras de ánimo. Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te pueda librar de las fauces de los leones. Pasó la noche casi en vela, el Señor Jesucristo ya había llegado para acompañar a Daniel. Si el Señor Jesucristo vino a acompañar antes de la encarnación en la figura de un ser como hijo de hombre y acompañó a Ananías, a Misael y a Zarías en el horno de fuego para que ni siquiera se les quemara un cabellito ni, una, ni un hilito ahí de sus ropajes. Ustedes creen, hermanos, que ese mismo ángel que negoció con Abrán el asunto de Sodoma y Gomorra. Ese mismo ángel que luchó con Jacob en el arroyo de Jaboc. Ese mismo ángel que vino a darle indicaciones a Manoa y a su esposa cuando iban a hacer el bebecito Sansón. Ese ángel que acompañó, que vino ahí a la era donde estaba Gedeón, trillando un poquito de comida por miedo a los ejércitos enemigos, los madianitas. Ese mismo ángel que se nos ha prometido, Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa al de alrededor de los que le temen y los defiende. A la mañana cuando Belsasar, el rey, fue allí al foso. No sé si él tenía, pues, la seguridad, no sé, no sé cómo lo hizo, pero ahí está escrito para nuestra enseñanza. Dijo: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente, lo que le había dicho en la noche anterior, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de las fauces de los leones. ¿Y qué le respondió Daniel? Oh rey, no te preocupes, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró las fauces de los leones. Aquí estoy en pie, sáquenlo, saquen a Daniel y ahora échenla a los que tramaron toda esa situación y a los otros si los despedazaron, esas, esos animales, esas bestias. ¿Qué es lo que queremos puntualizar en esta mañana, queridos hermanos, querida Iglesia? Nosotros también somos acosados de alguna manera por los leones. ¿Qué tipo de leones? Pues el león del egoísmo, el león de la mundanalidad, el león de la avaricia el león de la enfermedad, lamentablemente, pues, en esta época tan difícil, coronavirus, el león de la pandemia, tantos leones, hermanos, que amenazan contra pues, nuestra seguridad, contra nuestra vida. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, ahora, para salir adelante, en esta situación. Necesitamos lo que tenía Daniel. A mí me gusta mucho cuando la sierva del Señor eh, estaba buscando algunas vidas de, de personas, de hijos de Dios en la historia sagrada que pudieran ejemplificar lo que ella estaba escribiendo en ese precioso libro de la educación. Me gustó mucho que el sábado anterior, no anoche, sino el sábado anterior en el programa de la Facultad de Educación, se puntualizó mucho el estudio, la consideración del don de profecía, de los libros de la hermana White. Y se mencionó el libro de la educación. Yo sé que en muchas de las aulas, estudia ese libro prácticamente en muchas de las facultades, por lo menos en mi tiempo así era. Y yo conocía al mejor expositor, a lo mejor ahora hay otros semejantes o no sé, superiores, no sé, pero uno de mis, de mis maestros tremendos para hablarlo, él llegaba con su librito a clases, nada más cuáles apuntes ni cuál nada. Y ahí estábamos con el libro de la educación, mi querido Pastor Harper el papá de, de la hermana Norca. ¿Qué manera de enseñar con el libro de la educación? Si alguien se pone a leer aquí el libro de la educación, yo le voy a completar muchas palabras, muchas frases, a lo mejor algunas gemas. Y cuando la sierva el Señor, y, y, y lo digo, no, no, no vine a presumir esta mañana, yo vine a animarlos, a animar a los jóvenes, a animar a la iglesia, con todas estas cosas, con esta reflexión de la palabra de Dios para que estudiemos hermanos para que confiemos en Dios y cuando cuando la sierva del Señor estaba yo me imagino verdad trato de interpretar buscando qué, qué, qué ejemplos pongo de, de, de, de fidelidad para dar testimonio ante los que nos rodean y en los hermanos que la sierva del Señor tomó a José, Yo estoy seguro que si en esta mañana pusiéramos aquí en un papelito, a ver, vamos a poner cada uno nuestro héroe favorito, ponemos punto y aparte a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, Él es, él es Supremo, Él es, él es eh, lo mejor, Él es Dios, Él es nuestro Salvador, lo ponemos aparte, entre todas las personas así como nosotros, yo estoy seguro que en el recuento final acá, José y Daniel, van a ser los de mayor eh, nombrar, los vamos a nombrar, los vamos a escribir, yo quiero ser como José, yo quiero ser mi héroe favorito, es Daniel. Moisés, la sierva del Señor escogió cinco, José, Moisés, Eliseo, Daniel y Pablo. Maravilloso. Uno de los testimonios, o el mayor testimonio que la inspiración podría haber dado, por ejemplo, sobre Moisés, Deuteronomio 34.10. Jamás se levantó otro profeta como Moisés en Israel, con el que Dios hablara. Impresionante la historia de, de Moisés, que decidió rechazar los asuntos de Egipto. Él no quiso legislar, él no quiso dar leyes para Egipto. Dios le dio leyes para que las dieran para su pueblo a través de la historia, a través de las edades. Y nosotros podemos instruirnos a través de esos escritos sagrados. ¿Qué podemos decir de José José, mientras lo llevaban como esclavo, vendido, ultrajado, maltratado, rechazado, con sentimientos encontrados de hijo eh, mimado ahí en su hogar por Jacob, eh, el, el hijo esperado verdad, de, de, de su mami. Y ahora en camino a Egipto, en una caravana, donde llevaban objetos para vender allá, como cosas, Allí dice la sierva del Señor que mientras contemplaba a lo lejos las llanuras, allá donde él sabía que estaba su papá, su hogar, ahí hizo la alta resolución de ser fiel a Dios bajo cualquier circunstancia. Eliseo, increíble, un precursor de la obra del Señor Jesucristo. Daniel, hermanos, impresionante. Una vez a Pablo y a Silvano, que por apodo, por apócope de su nombre, le decían silas, los azotaron con varas, los azotaron con varas y los metieron al calabozo, allá al fondo de la prisión en Filipos. Estoy hablando del capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Casi con esto finalizamos esta, esta reflexión, hermanos, para... Para, para, para ver cómo, cómo estos muchachos que decidieron ser fieles a Dios nos inspiran a nosotros, nos llaman, nos invitan para que tengamos nosotros la misma fidelidad en el testimonio de nuestras vidas. El caso es que allá estaban amarrados, atados al cepo, Pablo y Silas, como reos peligrosos allá al fondo. con moretones por todos lados, de los golpes tremendos con palos, con, con varas, se les daba casi al punto de, de matarlos. Y a la madrugada los presos y el carcelero y los soldados escuchaban que Pablo y Silas estaban cantando alabanzas a Dios. ¿Se impresionaron los reos que los acompañaban? ¿Se impresionaron los soldados? ¿Se impresionó el carcelero? Y déjenme decirles lo que es la realidad. ¿Se impresionó el Dios del cielo? De tal manera que envió un terremoto... Y quedaron libres, inclusive al ratito el carcelero pensaba que alguien se había escapado, particularmente estos dos. Y Pablo rápido corrió, y dijo, no te hagas daño, no, no, no, no, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y luego esa pregunta extraordinaria, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese asunto derivó, terminó pues, en que la familia del carcelero, en que algunos de los soldados, en que algunos de los presos decidieron aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y antes de que avanzara más la claridad del día, el sol siguiera avanzando en su recorrido, ellos pidieron ser bautizados. Hermanos, yo me he pues, puesto a reflexionar. Yo pienso en estas cosas cuando leo la palabra de Dios y me hago mis, pues, mis preguntas y mis conjeturas. ¿Qué hubiera pasado? Pastor Lauren Wade, su esposita, hermana Anne. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas Llegan esa tarde a la prisión en Filipos y tocan a la puerta, bien vestidos con su corbata. Es un sábado, probablemente de mañana o bueno de tarde pues, y llegan y le dicen: Mire, venimos, venimos aquí porque queremos darles un estudio bíblico aquí a los presos. ¿Nos podrían ustedes permitir eh, entrar? Yo casi creo que les hubieran dicho. Gracias, ahorita no, estamos a la hora, no sé, no se puede. Y se les hubiera impedido. Pero ellos llegaron, así como llegó Daniel al foso de los leones, intempestivamente, sin esperarlo, sin merecerlo, sin siquiera. Así llegaron estos dos muchachos, con el perdón y el respeto por el apóstol Pablo y por Silas, como presos, como reos peligrosos, y dieron el testimonio más grande que se pudo dar en esas circunstancias. Hermanos, a veces las cosas no son como nosotros quisiéramos. Y vivimos, como mencionaba hace un momento, pues entre leones, entre amenazas, entre situaciones difíciles, para no repetirlas más, la enfermedad, el... todo. Y sin embargo, el Señor nos invita a dar un testimonio fiel. Yo no sé, pero pues los predicadores, cuando presentamos la palabra de Dios, Siempre nos quedamos con el deseo de hacer un llamado. A veces el tiempo no, no nos da lo suficiente. Pero siempre es bueno, mis hermanos, dar un paso adelante. Yo les pregunto en esta hora, en este momento. Habría aquí algunos hermanos en la congregación que quisieran decirle al Señor en lo íntimo de su mente, de su corazón. Señor, yo quiero ser fiel como estos personajes. Si usted quiere circunscribirse ahí solamente a la experiencia de Daniel, está bien. Yo quiero ser fiel como Daniel. Y yo quiero que tú me ayudes para dar un buen testimonio, para que muchas otras personas puedan conocerte a ti. Yo creo que si a algo, si a algo, Daniel llegó a Babilonia, fue para darle... Testimonio a estos reyes, una sucesión tremenda, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro y algunos otros más, que ellos dejaron una confesión tremenda de su amor, de su respeto, de su reconocimiento al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque vino un muchacho, vino un joven y vino con sus compañeros. Y ellos presentaron ese precioso testimonio. Alguien se quisiera poner de pie en esta hora, mis hermanos, diciendo, mire, a mí me gustaría, yo, yo quiero dar ese testimonio. Señor, ayúdame para que yo pueda. Bendito sea el Señor. Hay, hay, hay personas que, que, que quieren dar ese testimonio. El mundo tiene muchas necesidades. Profe Castillo, ¿cuántas necesidades habría en el mundo? ¿Cuántas pudiéramos mencionar? Tenemos la necesidad, pues, de que pare la pandemia. Tenemos la necesidad de que llueva, de que haya alimento para todos. Tenemos necesidad de que, pues, el petróleo no siga subiendo. Un montón de necesidades. Necesidades en el mundo, necesidades en nuestra vida. Pero yo les quiero Recordar, hermanos, a la luz del de ejemplo y el testimonio de estos personajes que son tan caros para nuestra edificación espiritual. Cuando la sierva del Señor estaba escribiendo sobre José y sobre Daniel particularmente, ella expresó una de las gemas más extraordinarias, maravillosas, de las que nosotros podemos conocer. La mayor necesidad... Hay muchas necesidades, pero la mayor de todas es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros en lo más íntimo de sus almas. Hombres, por cierto también mujeres, que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque qué cosa, aunque se desplomen los cielos. En representación de todos yo les quiero pedir a tres varones jóvenes, tres muchachos y tres damitas jóvenes, por favor, pasen aquí. Me gustaría mucho si pudiéramos aquí hacer la última oración. Pastor Molina, le voy a abusar de su amabilidad, si usted nos guía en la última oración de, de esta mañana. Pero yo le voy a pedir a tres jóvenes, vengan tres, tres muchachos y tres muchachas aquí, los primeros tres. Creo que ya viene por ahí uno. Venga, venga, gracias, mi hijo, gracias, gracias. Rapidito, porque eh, pues aquí ya el tiempo ya, ya estamos sobre él. Tres señoritas, tres tres niñas que también quieran darte testimonio. Ya tenemos a los tres varones, las tres damitas nos faltan. Y junto con tres damitas, aquí viene la primera, gracias mija, gracias por venir, nos faltan dos. Acá está ya también, también una. Y quiero dos hermanos, pues ya, que no son de los estudiantes. Quiero a dos hermanos y dos hermanas. Vamos a estar aquí diez personas, está bien, vengan por favor. Por favor, vamos a hacer una... Ustedes van a representar a toda la iglesia en la oración final de esta mañana de consagración. Aquí tenemos entonces, dijimos, ya tenemos una hermana, queremos otra hermanita, venga otra hermanita, nos hace falta una muchacha y nos hace falta, ya tenemos ahí un, un hermano, este, alguien, alguien que, que, nos, que nos apoye para que esta oración, pues, eh, nos abarque a todos y en representación pues, de la Iglesia esta mañana. Gracias, mija, gracias por venir. Piensen con cuidado, está bien. Vamos, vamos a orar. Yo les voy a invitar para que podamos leer antes de la oración del Pastor Molina esta declaración maravillosa de la sierva del Señor y tratemos de, de hacerla nuestra. Y en esa respuesta, que sin lugar a dudas también usted en su hogar o donde usted se encuentra, abierto su corazón al Señor, podamos hacerlo. La podemos repetir todos, hermanos, antes de la oración. La mayor necesidad... Dios de los cielos, te damos gracias por tener la oportunidad de conocerte a través de los dichos y hechos de Jesús de Nazaret de poder entender eh, lo que intentas hacer con este planeta en rebelión y sobre todo por la oportunidad que nos diste de, de participar en este, en este gran conflicto entre el bien y el mal. Oramos, oh Dios, en manera muy especial por lo que el Pastor Grajeda mencionó. Eh, la actitud ante los grandes desafíos de la vida tenemos dos opciones, amargarnos o ser proactivos en el bien. Y En la vida de los personajes que él mencionó, Pablo, José, Daniel, Eliseo, Moisés, todos ellos uh, fueron proactivos en el bien de tu voluntad. Está por concluir, oh Dios, ya un, un año académico más en relación al primer semestre del mismo y dentro de pocos días habrá un, un, um, un Big Bang aquí en esta universidad. Personas se moverán hacia distintos países de la Tierra o a otros lugares de esta eh, nación. Y permite que cada uno de nosotros uh, pueda llevar eh, un espíritu de, de servicio, Amén. de lealtad a ti, eh, aún en medio de los grandes desafíos e incertidumbres de la vida, sí. que podamos uh, tomarnos de, de tus promesas. Bendice a estos jóvenes y señoritas y a todos los que aquí nos encontramos al dispersarnos por los caminos de esta vida y como la esposa de un pastor mencionara, no solamente gastar nuestros eh, zapatos al, al, al transitar en aeropuertos, en ciudades, en villas, en pueblos, en caminos rurales, en impresionar los aceleradores en la locura de las autopistas a 80 mi millas por minuto, Si no, señor, dejar las huellas de Jesús en todo lo que hagamos. Amén. Así que oramos por esta juventud que ya es el futuro de esta iglesia en esta parte del mundo y que tú pongas en ellos el, el regalo de soñar para ti, el regalo de realizar grandes cosas, las grandes y las pequeñas. De Abel no se dice mucho, pero fue fiel y murió por su fidelidad. Y ayúdanos a tener también esa clase de de sentido, no solamente intentar brillar o, o ser personas que establezcamos un show, no, sino brillar en las pequeñas cosas de la vida. Amen. Y oramos para que guíes a esta juventud durante este semestre, ellas sean luces y canales, ellos sean luces y canales para que otros más vengan y se unan a este gran desafío de fe y mientras que el tiempo de la venida de Jesús llega enséñanos oh Dios a conocerte mejor y enséñanos también a aprender de, de la vida de Jesús en cuyo nombre oramos Amén Amén, Amén. Dios les bendiga sentados muchas gracias vos, muy amables